Sé que estás mal, no quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sal a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas, Ando, todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto tengo que esperar para que seas feliz y no llores cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando nada puede compararse con tu belleza más